Hablando del proceso de enseñanza, la verdad es que se pueden distinguir como tres grandes fases, haciendo una radiografía de, de nuestro propio trabajo. El primer es, lo primero es la, la parte de nosotros diseñamos, somos diseñadores de, de, de esa educación, ¿no? planificamos planificamos mucho lo que hacemos en nuestras clases. Y no solo porque nos, los, nos lo de, demandan, no nos lo piden, ¿no? sino porque al entrar en una clase uno tiene que tener un plan, tiene que tener una intención educativa, ¿no? Entonces, naturalmente, hay una parte también de, de, de interacción directa, cómo implemento esas actividades, cómo implemento lo que yo he planificado anteriormente, con los ajustes necesarios, con la improvisación necesaria, naturalmente, con todo eso que sabemos como profesores. Y, naturalmente, toda la parte de la evaluación, que la pongo al final, pero podría estar al principio también, que puede ser de diferente tipo. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? Que con la tecnología se han venido a cambiar un poco los pesos, las ponderaciones de estas eh, fases, por tanto, de nuestras tareas. Con la tecnología parece que podemos eh, tener eh, más peso en la planificación y en el diseño porque hemos de buscar, hemos de eh, organizarlo todo bien, hemos de preparar las clases, dónde estarán los recursos, etc. ¿no? Y también hemos de evaluar porque nos hemos de asegurar que los alumnos saben aquello que les hemos eh, enseñado y puede ir, digo puede ir, en detrimento de algo muy muy importante, muy importante que solo ustedes, nosotros como profesores, eh, podemos hacer, que es la parte interactiva, la parte de implementación de las actividades, esa parte que con la tecnología se puede perder o se puede ir perdiendo, porque nuestra atención está en la parte, digamos, en la fase 1 y en la fase 3. Porque la tecnología, cuando la tengamos un poco ya más organizada y cuando realmente esos repositorios, esas esos eh, agregadores de experiencias estén más estructurados, nos, a nosotros no nos costará mucho planificar la, la, la educación en ese sentido y nos podremos dedicar más a interactuar. Porque la verdad que con la tecnología a veces nos hemos vuelto más gestores de la información. Y lo verán después claramente y yo haré mucho énfasis con esto porque la sabiduría que ustedes tienen como profesor no se puede perder, al contrario, se tiene que explotar más y más porque no la encontraremos toda tan bien situada en la tecnología, al menos en la tecnología que tenemos en estos momentos en nuestros contextos.